Pues ya en nuestro rinconcito especial dedicado al mundo de las flores estamos acompañados de javier fernández a quien pasamos a saludar muy buenas noches javier gracias por acompañarnos un lunes más muy buenas noches a todos Ya saben que mayo floristerías viene a nuestro plato cada 15 días y justamente hace 15 días javier nos hablaba de una fecha muy especial esa fecha muy emblemática para muchos en la que las flores también se convierten en protagonista que es el día de todos los santos y ante ese día eh, javier creo que tiene una agradecimiento muy especial que hacer a los que nos están viendo. pues sí eh, yo quería agradecer a los cientos de clientes que han ido por nuestras tiendas y nos han brindado a eso la oportunidad de hacerle ese tipo de composiciones de arreglos funerarios para sus seres más queridos para mí es algo muy importante y para todo el equipo que nos han dado esa oportunidad la verdad es que ha sido unas fechas que a pesar del volumen de negocio que siempre tenemos en ellas se han desarrollado de una forma muy tranquila han sido muy largos, porque al ser en martes, pues han sido muy largos, pero, pero se han de desarrollado muy bien. Hemos trabajado, como nos gusta a nosotros mucho, con la flor variada, con ese tipo de flor que ya no es el clavel, el gladiolo, eh, se han trabajado, vendido muchísimas rosas, eh, hemos hecho muchos arreglos de los que hicimos aquí, Incluso algunos de nuestros eh, espectadores y algunos de nuestros clientes han ido por allí por las tiendas y nos han dicho, quiero ese arreglo que había en la, que ¿En la tele, exactamente, el que hicimos en la tele. Cómo nos gusta que nos vean, cómo nos gusta que se dejen aconsejar además por los expertos que nos visitan, Javier. Sí. Yo creo que es que la gente vio que se podían hacer cosas distintas y eso atrajo mucho. Sí, la verdad es que se pueden la hacer... La gente ya está muy cansada de las típicas coronas sí. y de... no. Yo ahora sigo muy comentando de estos días de la, del, del programa, eh, a la gente lo que le está gustando, porque siempre le pregunto, ¿y te gusta? ¿te gusta lo que estamos haciendo? Y dice, sí, me gusta porque sobre todo estás haciendo cosas diferentes estás haciendo cosas muy sencillas que nosotros podemos hacer pero, y con, me dicen con mucho gusto, esto ya es muy de agradecer, pero sobre todo eso cosas que ellos mismos pueden hacer y, y, que, y que son súper vistosas y además se quedan muy sorprendidos de que que es lo que, que pretendíamos desde el primer día del programa, que, que se vean sorprendidos porque se pueden hacer cosas con las flores, que se puede jugar con ellas. ¿Te acuerdas lo de jugar, uh -huh. jugar, jugar? Que es muy divertido, es, un, es un, un material precioso para hacer cosas. Flores para mi casa. La sección que nunca les falla y la sección que estamos viendo, Javier y una servidora que funciona. Lo cual es mucho, todo, casi, de Javier. No, no, no, no, no. La sí, compañía sí. tuya no bueno. es por halagarnos, vamos a, a darnos un poco aquí. Ah, aquí, es, venga, es que este peloteo así como que habitualmente no lo tenemos, ¿no? Y por un día, usted nos lo permite, ¿verdad? No, ¿me da? pero eh, también me, me, me dan mucho cancha. Hay buen feedback. Ay, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues bueno, aquí vamos a, vamos a hablar ya de lo de que hay sobre la mesa. Y cuéntanos, Javier, ¿y qué nos está Hoy otoño, otoño. Ya hemos entrado oh, en otoño, como ves yo ya me he traído mi chaquetita porque hace mucho frío ah, y, y había que empezar ya con el otoño. ¿Qué hemos traído? Pues las brásicas. Bra brásicas. brásicas. No básicas. Brásicas, brásicas. brásicas. Vale. Eh, es una flor, es una verdura. Al fin y al cabo es la flor ah, de ¿sí? una verdura, sí. Y, y la, la podemos encontrar en los jardines también. Eh, si os fijáis en la plaza de España, la mediana de la plaza de España, ¿Sí? está lleno con una preciosa brásicas yo creo que además en estos dos colores. ¿Eh? La hay en muchos colores, pero principalmente en tonos de rosas, morados, malvas y blancos. No, no está pudiendo ver la gente el tallo. Vamos a sacarlo para que lo vean, Javier. Mm. Vamos a ponerlo así aquí, a María. Es que es muy gordo. Sí. sí claro, decías lo de verdura y es que esto es un poco coliflor. Sí. Lo que encontrarán en, lo, en, la, en los... En las medianas será puesto a esta altura, porque la, flor, la planta crece a esta altura. Así. Y lo bonito es que la abramos de esta forma y, como veis, termina siendo una preciosa rosa. ¿Es verdad? O sea, que son, se pueden considerar verduras. Es una verdura, exactamente. ¿Y esto se come? No. no. Esta, esta no, porque es ornamental. O sea, es verdura ornamental. Exactamente. Muy bien. Y bueno, con ellas lo que vamos a hacer es un, es un arreglito muy sencillo en estos cuatro recipientes. Vale, vale. vamos a hacer lo primero. Estoy terminando de abrirlas, como veis, para que nos queden unas preciosas rosas. Vale, y ahora vamos a echarle agua. Este arreglo. ...lo vamos a concebir para o bien ponerlo en el centro de una mesa... ...aunque es un poquito alto... Uh -huh. ...precisamente por este del medio que vamos a poner... Bueno, el resto son bajitos... ...o bien, sí, sí los restos son muy bajos... ...o bien para ponerlo en, eh, en un rincón... hacer ese rincón otoñal en nuestras casas... ...en el grande lo que vamos a hacer es que le vamos a... ...vamos a dejarlo aquí en el medio... Y bien, o bien lo ponemos de una forma de o sea, estrella. Es una composición. Exactamente, vale. o bien lo ponemos en una forma vale. eh, orientado hacia adelante. ¿vale? Vamos a empezar con el grande. Le vamos a meter unas nueces dentro del agua, que ya lo hemos hecho en alguna vez, introducir elementos dentro del agua. En el caso de las nueces, lo que nos pasa es que flotan un poquito. Sí. Hasta que no metemos nuestros. ¿Esto es bueno o malo? ¿Nos viene bien eh, o nos viene mal? Nos viene mal porque al flotar. Eh, pero una vez que introducimos las, nuestros verdes. Ya las tiramos un poco para abajo. Eh, exactamente. Entonces conseguimos que no se nos vayan. ¿Hojas de roble? ¿Hoja de roble, sí. Ah. ¡Hoja de roble! Pa una que acierto. Hoja de roble, que dijimos que había muchos colores. Sí. En estos se días. Pintaban. Sí, exactamente. Sí. En tonos rosas. No sé si... Sí, ya se ve. Se sí, con, sí, está, se bien, se está se consiguiendo se lo que yo quería. Que nos disimulen ahí un poquitín la zona de los tallos, ¿vale? Nos creen ahí alrededor. Vale. Es bueno o malo, porque aquí en, este, en esta ocasión al flotar nos crean un... Como una coronita alrededor de los verdes, que queda precioso. Bueno, pero si ustedes luego le ponen un lazo gordo, una cinta gorda, abajo sí, de Sí, si se quiere también y se ya puede está, hacer. Y se, tapa. se puede hacer. Pero vamos, en este caso no, no nos queda nada mal, porque no queda nos mal. queda muy bonito ahí que haga flotando ahí justo a la altura del. Y luego en estos otros vamos a colocar tres de nuestras básicas. Lo que vamos a hacer es colocarlas justo qué pena para Ay, que nos ad, queden, adiós, tallo. nos queden y esto ni para un caldo ni nada Javier entonces. metido justo por aprovechar, digo dentro, sí podría ser a lo mejor para un caldito, oye, a lo mejor inventamos algo bueno, como nos metamos también a las son recetas vertas, Javier, son, eh, las como esas. nos metamos a hacer recetas también, ya lo que nos hacía falta había mucha gente muchas madres que reconozcan esto eso, bueno, son las típicas las en casa, las tenemos muchos días y vamos a hacer en los demás igual vamos a quitarle las hojas que nos sobren para que queden las primeras, para que están más despegadas, metidas ¿no? dentro. Vale. En estos casos también si queremos podemos introducirle dentro alguna hoja, algún digo algún fruto de esto si queremos, y si no no. Yo lo voy a poner primero de sin ellos y luego si queréis lo vemos cómo queda. Vale. Ponemos el, el con fruto. y el sin. Sí. Porque en un principio la idea es que quedara algo parecido a esto. Si lo orientamos a una, una cara, quedaría de esta forma. Y lo que vamos a hacer abajo es seguir con la ambientación otoñal que Lo que te... nos ha sobrado. Exactamente, con la ambientación que queremos dar otoñal. Vamos a meter un cachito por aquí, este así, por ejemplo, para dar de la de para que se vea bien es. estamos viéndolo por aquí bien estamos viendo ahí estupendamente sí. estoy yéndome a esta esquina no sé si será la esquina buena para que nuestro cámara nos lo coja sí. vale. y ahora alrededor vamos a colocar ya algunas de estas nueces que hemos traído y algunas de las castañas que son los elementos de de este momento no uh -huh. Son, son son exactamente con lo cual estamos creando ese ese rinconcito de otoño en cualquier mesa de complemento que tengamos en casa vamos a colocar algunas más por aquí y lo que decíamos o bien lo dejamos así o bien si queremos introducir dentro podemos introducir, eh, para dejar algún el, elemento introducir un par de castañas y un par de de que nos van a dar de nueces. un toque diferente dentro pero a mí me gusta más con ¿te gustan más con? yo por opinar, pues porque es más diferente sí, vamos a meter aquí y aquí alguna castaña más de este lado otra más. ahí está bueno pues ya tenemos nuestro arreglo otro ñal. yo ahí en el... La pantalla lo veo porque ha quedado bastante curioso, ¿no? Muy, muy curioso. Hemos dejado un, un arreglo muy diferente. Que lo que ¿Las haremos... brásicas de qué colores las hay? ¿De Tonos muchas? rosas, blancos rosas y estos colores malvas morados. Vale, para que la gente sepa las tonalidades un poquito. A mí es una flor que me encanta. En bueno, Los ramos de flor variada quedan impactantes, impactantes. Porque además es una flor que a la gente le sorprende mucho. Le sorprende Pero mucho ramos de él. flores de novia, ¿me estás hablando? No, no, no, ¿No? ramos de flores variadas, ramos que regalamos a, a, a cualquier amigo. Ah, vale, es un ramo ah, pues normal. Dices, Oye, pues le has metido una brásica. ¿Y eso qué es? Y qué bonito y qué diferente. Y la gente se queda con ella. Sí. ¿Dónde va triunfa? Sí, no, la verdad es que es, queda estupenda, queda estupenda. Bueno. bueno, este ha sido nuestro arreglo otoñal que hemos Este ha sido el año. arreglo. Pero hay, hay otra parte, ¿no? Sí. Porque ya ¿Por sabes que Javier esta temporada viene con doble regalo. En cada sección. Dijimos que íbamos a dedicar, aparte de flores para mi casa, que ya lo estamos haciendo, y vamos a dejar eh, una sección, una pequeña sección, para plantas para mi casa y consejos y trucos. Venga. En pues este caso, lo, el consejo y el truco lo vamos a decir también Lo de tenemos aquí atrás. Las plantas que vamos a traer. Vamos a retirar esto un poco para sí. que nos quede... Yo lo voy recogiendo, Javier, ah, tú no te preocupes. Yo, aquí, yo soy auxiliar. Pues mira, hemos traído hoy que aunque está a final de temporada, pero es una planta preciosa. Se llama Glosinia. Glossinia. Venga, va, allá va. Glosinia. Para aquellos listos que se acuerden que una servidora siempre se olvida. Glosinia. Esta planta es eh, de originaria. Interior. Sí. Bueno, realmente en origen. Vamos a ver. Es, todas las plantas realmente son de exterior lo que pasa es que nosotros lo que hacemos eh, es aclimatarlas exactamente a que vayan en sitios interiores esta planta en origen es de sudamérica y donde es una planta herbácea como vemos está claro por el tipo de hoja está, uh -huh. eh, en origen se cría al, re, al lado de los ríos en sitios muy sombríos eh, lo principal de esta planta es eh, que es, eh, la época es, esta, esta, estamos terminando ahora, es a finales de verano eh, cuando termina su floración, uh -huh. luego en invierno, inverna y sí normalmente podemos guardarla de un año para otro, ¿vale? La glosinia. O sea, que nos mantiene solo las hojas o es ni siquiera eso. Ni siquiera muchas ni siquiera. veces, el, el tronco y poco más y alguna hoja pequeña, lo demás se va a marchitar y luego eh, a, a partir de primavera empieza a brotar. Vale. Aunque es final de temporada, a mí me ha apetecido traerla porque a mí es una de, de, mis, flores, de mis plantas favoritas. Y una vez que llegamos a nuestras casas, si la metemos en nuestra casa, ¿cómo debemos cuidarla. Cuidados, exactamente, que eso a la gente le preocupa mucho, a una servidora muchísimo, porque sí. no sabe qué hacer para mantener plantas pues fatal. para el riego precisamente por el sitio donde se, se, se desarrolla que son hemos dicho en sitio muy húmedos y sombríos la mejor forma de regarla y aquí es donde entro con el truco y el consejo que vamos a dar vamos esta semana ir. porque se puede aplicar a la gran mayoría de las plantas de flor de interior lo mejor es cogerla la sacamos de nuestro macetero la llevamos a la pila uh -huh. tenemos allí un recipiente con agua y la metemos por inmersión por inmersión la dejamos en ese macetero durante no demasiado tiempo 5 10 minutos como máximo normalmente en lo que esa tierra se esponja y coge la humedad la sacamos de ese recipiente y la seguimos dejando allí en la pila vale. que escurra un, un, buen rato, uh -huh. un buen rato una vez que comprobamos que ya ha escurrido del todo la llevamos otra vez a nuestro macetero y en ese momento es cuando la introducimos aquí no antes me explico por qué si lo hacemos antes cuando no ha escurrido bien lo que vaya a escurrir lo va a hacer dentro de nuestro macetero con lo cual dentro del macetero va a haber agua humedad, humedad. sobre todo humedad no solamente humedad sino agua uh -huh. y el, el, la respiración que decíamos no se va a conseguir de las raíces y a pesar de que es una planta que necesita humedad, por pues ser una planta de flor, y durante la floración necesitar mucha agua, se nos va a podrir. Uh -huh. Y se nos ha estropeado nuestra planta, dicen la gente. Uy, ¿por qué se me ha estropeado? Si yo la he regado, si yo... ¿Por qué te has pasado? Exactamente, porque le hemos dejado ese poquito de agua abajo que no le ha dejado a la planta respirar. Vale. Eh, el colorido que tiene son blancos, rosas, fusias, estos colores rosellas impresionantes muy bonito a mí es una planta que me tiene fascinado porque es es muy diferente no sé si veis los capullitos como salen que es si te acercas es una preciosidad Es muy distinto sí sí es es que a cualquier elemento aunque es una planta herbácea que es muy sencilla luego en sí la planta a mí me parece que es preciosa yo no sé si lo que voy a desvelar ahora es un truco que tiene javi no se puede decir pero es que he visto que debajo de la maceta de plástico Sí. Es que a lo mejor eso le viene bien a la gente, no lo podía decir, ¿no? Esto <risa> no, es no, para, ele uh, para uh, elevar. Ha bueno, ha habido, un, ha habido aquí un accidente. Bueno, Esto mira, lo digo porque a lo mejor a la gente le viene bien porque es casos, una manera sí. de que la, que la planta respire. Es que no, tiene papeles metidos. Eh, no, lo que he hecho es, es un papel plastificado. Lo que he hecho en algunas macetas o en algún algo que no tengamos suficiente altura, eh, lo que hago es introducir cualquier elemento plástico o... Lo mejor es plástico, que el plástico ni de, ni pone ni quita o un papel plastificado como es este, y lo meto Vamos a... Vamos a enseñarlo, para que la gente lo vea, eso es lo que yo había visto, ¿ven? Plástico. Papel plastificado, de esa manera es que digo, a mí me parece que es un Cos buen truco, ya que lo sí. traía, se lo había visto yo. Conseguimos para, que la planta quede eh, justo a ras, elevada y respire. Y Por respira abajo. exactamente no está pegada la a hemos preparado aquí. A mí me parece importante decirlo. A Javier sí. lo mismo le rotan. No no, no, no, no, no, bueno, no, no. Nada, no no es, lo cogemos ahora, sí, Javier, lo sí, aquí porque. lo que intentamos es siempre Mira. es, aquí, aquí. es aquí. dar dar aquí consejos de cosas que podamos hacer cosas sencillas sí. y cosas para que, que, que, no, que nos pueda facilitar nuestra vida con las plantas. Aquí decimos los trucos que se pueden decir y los que no también. Aquí sí, sí, sí, no ocultamos sí, sí, sí, sí, información. No, no, no, no. está muy bien. Yo creo que con esto y volver de verdad a agradecer a nuestros clientes la, toda la fidelidad. fidelidad que nos dan y también agradecer a, otra, a otro sector si me dejas cinc, dos minutos vamos, un Ahí minuto va. un minuto en ese caso agradecer a todos nuestros clientes que se van a casar y que estos días de atrás han estado en, en varias de las eh, citas en ferias donde hemos estado en algunos hoteles y en algunos otros sitios eh, de verdad, muchas gracias porque de nos han... Eh, vienen a visitarnos a nuestro stand, nos gusta cómo trabajáis, eh, nos han recomendado de... Eh, te, te vas muy contento para casa, bueno, muy contento. Han estado en hoteles, pero si van a la tienda también se lo cuentan igual, ¿eh? no hace sí. falta que sean en el hotel. Pues nada, Javier, muchísimas gracias y nos vemos en 15 días, a ver con qué Venga. nos sorprendes, ¿vale? Seguro restón. que sí, con algo, algo se nos ocurrirá. Seguro que sí, está dentro de 15 días, Javier, gracias. Hasta dentro de 15 días, muchas gracias.